Hoy te hablaremos de los 10 errores que se han cometido en Venezuela en la atención del coronavirus. ¿Esto es en serio? Él es Luis Carlos Díaz. Y ella es Naki Soto. ¿San Juan todo lo tiene? Y San Juan parece que te lo da, te da coronavirus, uh, no sé. Mira, se supone que estamos en la semana de la cuarentena radical voluntaria de la mamá de arrasando de todas esas cosas, y sin embargo, la gente salió al repique de los tambores de San Juan. Es que esto demuestra que, que de verdad tienen fe, porque juntarse así, de esa manera tan irresponsable, sin tener ningún tipo de cuidado, sin tener ningún protocolo sanitario, ninguna distancia, es no tener temor a nada. Vamos a ver cuánta responsabilidad tiene el gobierno en esa falta de temor, en la enorme distancia que hay entre la información y los ciudadanos. ¿Por qué, Carrizo, no nos los estamos tomando tan en serio? Vamos entonces con nuestra lista de 10 cosas. Número uno, decir que el coronavirus fue inoculado en una guerra biológica contra China. Eso lo dijo Nicolás finalizando el mes de febrero de este año, uh, bueno, tratando de darle una agenda política a uno de sus principales aliados en este tema, en todos los temas, mejor dicho. Y la verdad es que después de estos meses, Nicolás no se ha disculpado por semejante salvada. Sin haber tenido pruebas ni nada, se dijo que bueno, esto es una guerra biológica contra el gigante asiático. Mundial, y hay que alzar la voz y llamar la atención y tocar la campana. Alerta que no sea el coronavirus un arma de guerra que se esté utilizando contra la China y ahora contra los pueblos del mundo en general. Pero es que además la idea la mezclaron con decir que independientemente de eso había ya una cura uh -huh. y el gobierno bolivariano tenía la cura y estaba en manos de un yerbatero trujillano que dice que cura el cáncer, que cura el, cura el sida y para promoverlo, usaron recursos públicos, dinero, medios del Estado, incluso cuando Twitter censuró el tweet de Nicolás Maduro por mentir sobre la cura mágica para el coronavirus, ellos usaron entonces todo el aparato digital hasta la página web de Conatel para publicar los informes falsos de un yerbatero. Es curioso porque eso nos llevaría al punto 2. Se publican informes falsos de un batero, pero no se publican boletines epidemiológicos desde el año 2016. Los venezolanos hemos ido llevando toda la data sobre la pandemia, atado a lo que le dé la gana de reportar al gobierno y sin el concurso del ministro de Salud. El ministro de Salud, a diferencia del resto de las naciones, en Venezuela ha sido un personaje absolutamente accesorio. Ha estado oculto, lo tuvieron escondido, no se sabe, pero la vocería de esta pandemia ha estado en manos de políticos, no de médicos, doctores que trabajen el tema. ¿Qué ocurre? El boletín epidemiológico existe en Venezuela desde el año 1938, lo creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, y el Chavismo se encargó de ocultarlo. Lo hizo durante muchos años. En el 2014 y el 2016 hubo algunos momentos que se publicaron. Algunos han despedido a ministros de salud por publicarlo y Así ahí es donde está la información sobre difteria, malaria sobre dengue, sobre tuberculosis, mortalidad materna mortalidad infantil y le y es al que país justamente saber. son esos datos que iban creciendo y a Nicolás no le dio la gana de que se supiera, no le pareció cómo trabajar con los datos reales y en consecuencia mandó a dejar de publicar el boletín epidemiológico ha habido algunos esfuerzos de médicos que se han puesto de acuerdo para cruzar información entre ellos, pero obviamente no es una información que pueda estar discriminada por estados, municipios, pueblos, edades etcétera. Y hay una cantidad de variables que no pueden ser cubiertas si no pasa efectivamente por el concurso de estadísticos y aquí estamos, sin ese boletín. Es información que necesita la gente para tomar mejores decisiones y el Estado para poder desarrollar políticas públicas. Recordarás que hubo una epidemia de Zika y de chikungunya sí. y no solamente se ocultaron esas cifras, sino que las consecuencias que fueron bebés con microcefalia tampoco aparecen Qué en el humor. mapa bolivariano. Aunque muchos de esos niños hayan tenido que migrar con sus familias, ya hoy tendrán unos cuatro años, muchos de ellos han fallecido por ese problema de salud y uno de los orígenes es no haber tenido un boletín que informara. De hecho, si la OPS quiere seguir trabajando con Venezuela, independientemente de quién la esté gestionando, independientemente de quién sea la autoridad, este tiene que ser un punto de honor. Tiene que publicarse el boletín. Vamos entonces con el punto tres. <risa> Yo diría, Naki, que este punto es asumir la temporalidad de la pandemia como la del fenómeno global y traerlo al local. Es decir, como el tema está de moda en otros países, copiamos los tiempos y los lenguajes. Mira, esto la verdad amerita un porqué. En Venezuela, Naki, la cuarentena se dice que fue temprana y además se hizo sin planes. Ajá. ¿Y eso a qué obedeció? Obedeció a que desde el principio de esta historia Nicolás ha estado narrando la pandemia como si se tratase de cualquier otra nación y no de las características de la venezolana. Ha habido un interés fundamental en la narrativa oficial y es que ellos tienen todo controlado. ahí hay todo un tema alrededor de la curva plana y dale con la curva plana y la hemos mantenido plana, como si de verdad hubiese logros en materia de salud que representase su gestión y eso no es verdad. Es como si estuviese viendo el telediario de televisión española y lo que dicen en España lo copia acá. Entonces si en España dicen, tenemos ya la curva plana, en Venezuela te dicen, la curva está controlada y plana y ves que la cosa está así en su vida. De pronto hay otras ciudades del mundo que ya bajó, tuvieron un pique, tienen la cosa controlada y hay un rebrote y entonces te sacan en Venezuela y que estamos viviendo un rebrote cuando lo, nunca hubo un brote controlado que volviera a subir. Lo acaba de decir Nicolás y es absurdo. Justo cuando la curva sigue así hacia la cúspide, la cosa ha sido una subida sostenida. Además, en el tiempo, este tipo se le ocurre hablar de uh, un rebrote, pero además siempre suelta órdenes a los grupos estos que se reúnen supuestamente para hablar de la pandemia en Venezuela, siempre suelta la bendita orden de yo les ordeno que controlen el virus, vamos a cortar los contagios. Una, una, una cosa que se puede trabajar además desde el punto de vista del respeto a la incertidumbre y del respeto a la salud, uh -huh. que es ver el avance de un virus para el cual el ser humano no tiene defensa. Gracias. O sea, por fin tienes un problema que no es tu culpa, sí, que no es tu culpa en el sentido que está ocurriendo en todas partes y aún así asumes que tienes un control férreo militar sobre cada una de las variables. Entonces, tenemos a alguien que ve televisión y se copia. Y ese es el resultado del porqué. Número cuatro, En Venezuela está centralizada toda la información sobre las pruebas en una sola institución. Este laboratorio que está en Caracas es el encargado de recibir todas las pruebas PCR que se han hecho en Táchira, en Maracaibo, en, en Margarita. Sea. Y estoy hablando de los puntos más distantes, sin mencionar todavía Santa Elena de Guairén. Tienen que llegar hasta Caracas en un país con problemas de combustible. Con cierre de vías aéreas, con cierre de vías terrestres y además las regiones tienen que esperar una, dos, tres, cuatro semanas a que le den respuesta y haber centralizado esto entonces es un error porque significa que hay retraso, que hay poco, poca transparencia porque tenerlo todo en Caracas es tenerlo absolutamente controlado Así es. y nos da un rezago también en el número de pruebas médicas. Es, es absurdo, el, el chavismo sigue insistiendo como uno de, de los grandes testimonios de sus logros en materia epidemiológica que tienen el récord de pruebas de despistaje realizadas más alto. Uno de los récords más altos de la región y en efecto si nos guiamos por sus cifras están solo por debajo de Brasil y Perú, dos de las naciones que tienen la cantidad de contagios más altos en la región. Es absurdo además que ese, esa cantidad de pruebas nunca hayan sido discriminadas. El chavismo no las presenta por separado, no habla de la diferencia entre las pruebas PCR y las pruebas rápidas. Y estas pruebas rápidas tienen un rango de error muchísimo mayor y es, es mezclar peras y manzanas. Es decir, a otros países que tienen decenas de laboratorios corriendo pruebas PCR todos los días, tratando de hacer resultados en tiempo real, tratan de... Mezclar eso con un país que tiene unas pruebas que se hacen rápidamente, que se hacen en la calle y sobre las cuales no hay trazabilidad y que además tienen un margen de error tan alto. Esa, esa mezcla es cruel, es injusta para el país, pero también puede indicar que se está desperdiciando material, porque si tú tienes más de un millón de pruebas hechas para un país que tiene mil casos, Significa que la pérdida, o sea, el desperdicio en momentos tempranos de la cuarentena en zonas donde no había problema es alto. Y ahora que te van a hacer falta quizás no tengas tanta disponibilidad. Bueno, allí ha habido como la convicción de no importa, aquí están mis, mis socios, gracias a China, gracias a Rusia, gracias a Irán, gracias a lo que le corresponda, en la semana que te van a seguir dando cargamentos de ayuda humanitaria que antes rechazaste y tal, ahora sí que entre toda la ayuda humanitaria del planeta y al final ningún ciudadano está claro de cuál es la ruta de esa ayuda humanitaria, de dónde se están haciendo las pruebas, el asunto de, de la sospecha sobre las, las condiciones que tiene alguien, bueno, cuáles son los hospitales centinela? efectivamente vale la pena ir hasta allá, hay, hay unas condiciones que terminan siendo muy hostiles para el ciudadano común. ¿Por qué tenemos acceso entonces a saber que las pruebas sí pueden estar discriminadas? porque la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, es decir, OCHA, sí tiene las cifras venezolanas donde se divide, se separa las pruebas PCR, las de la reacción en cadena de polimerasa, con las otras, las pruebas rápidas. Y en justamente, pruebas PCR es donde Venezuela tiene uno de los registros más bajos del continente. Nuestros registros en todo orden son extraños. O sea, cruzar efectivamente los datos de la cantidad de contagios versus la cantidad de pruebas realizadas es sencillamente absurdo y sobre la cantidad de pruebas realizadas, curiosamente es donde el Estado entrega, no entrega mejor dicho estadísticas, no te dice yo he hecho 600 mil pruebas en Táchira y 400 mil en tal parte, no te lo dice. Entonces, no importa la cantidad, la cifra total, si yo no sé si efectivamente esas pruebas están siendo utilizadas en los cordones sanitarios de frontera o en esos focos que ha habido hasta ahora en Nueva Esparta, en Maracaibo, etcétera. Los ciudadanos no lo sabemos. Por eso es que decimos que este punto pasa por, por debajo, debajo de la, la mesa. mesa. Punto 5. No acortar los tiempos de respuesta con las regiones y eso incluye en ocasiones no reconocer muertes que han ocurrido, que han sido anunciadas por autoridades locales del propio chavismo y que no son tomadas en cuenta en la estadística caraqueña. Miren, aquí el caso que lo resume todo es el Zulia. El Zulia que ha sido un estado profundamente lastimado con la crisis eléctrica, un estado al que se le ha vulnerado toda su capacidad productiva y en este caso ocurre la misma discriminación Omar Prieto forma parte de las filas del chavismo denunció la cantidad de contagios que había en la región denunció el miedo además que tenía por el foco del mercado las pulgas y eso fue silenciado por el relato oficial durante casi una semana, tardó casi una semana en chavismo en decir con chole mira hay unos contagiados parece parece que hay unos contagiados en mercado y una cosa y bueno ya vamos saliendo a investigar eso ya ocurrió con los contagios y ocurre ahora con los muertos resulta que el propio mar prieto presenta su pésame él y otras autoridades del chavismo Dicen y se lamentan de la muerte de Samuel Viloria. Samuel Viloria es el ex director del Hospital Universitario de Maracaibo. Es epidemiólogo, es una persona que trabajó para ellos. Fallece la madrugada del martes 16 de junio y todavía el 22 de junio, casi una semana después, no ha sido reconocida su muerte en los reportes oficiales. Cuatro días más tarde muere la pediatra Solanger Escandela. Uh, Igual, por COVID, y es, es, son estas dos muertes consecutivas las que estimulan la declaración del Colegio de Médicos del Estado, Zulia, diciendo, mira, nosotros tenemos de manera extraoficial el registro de al menos 44 eh, médicos colegas enfermos también de coronavirus, hay dos de ellos que ya fallecieron, hay dos de ellos que están en unidades de cuidados intensivos y nadie habla de esta historia. Lo que estamos diciendo antes de que nos metan en otro lío es que tanto las autoridades del chavismo como el Colegio de Médicos del Estado Zulia han hablado de muertes que ocurrieron, que existieron, pero que no aparecen en los relatos de Caracas, cuando se nos dicen horas de la tarde de la noche, hay uno o dos fallecimientos más. ¿Por qué no dan cifras de médicos fallecidos como, como dan a la del resto de los pacientes? Es algo que no se entiende. Si lo que quieren es evitar zozobra, tensión, si lo que quieren es evitar ese tipo de cosas, no se logra ocultando información. Es absurdo, porque al final se cruzan los datos de las regiones y tenemos que insistir en ese punto. Si la gente no se siente representada dentro del relato, oficial es sencillamente absurdo que le siga la secuencia al relato si Nicolás y el resto de los voceros políticos del chavismo han perdido ascendencia dentro de la agenda pública es porque la gente no se siente representada de hecho ellos como voceros políticos han insistido fervorosamente en que naciones como Colombia y Brasil presentan unos graves subregistros en sus estadísticas lo cual pone wow. en riesgo o a los propios venezolanos es sencillamente absurdo que haya ejemplos dentro del propio chavismo que califican como subregistros dentro de lo que está ocurriendo en Venezuela y pasen igual por debajo de la mesa y terminan siendo tan confusos como que el escenario este del mercado de las pulgas que anuncian que hay un foco uh -huh. cierran el mercado sí. seis días después es que el, el vamos a decir el poder central lo reconoce y un mes después, todavía en junio, están diciendo que hay casos que salieron de ese foco. Un mes después, decir, el tiempo de incubación y tal, olvídate de eso. Ya vamos Entonces, por, como por 580 casos, creo que es no, ya la cuenta de que, que le adjudican al foco del mercado de las públicas. Lo que nos puede mostrar esto, combinado con uno de los puntos anteriores, es que los tiempos de respuesta con las regiones son tan largos que cuando te anuncian un viernes que se reconocen tantos casos en Maracaibo, es una fotografía vieja. Es, que es una foto vieja de unas pruebas que se tomaron hace quién sabe cuántos días sí. y ahora es que vienen a ser reconocidas. Eso nos lleva al punto número 6. Yo creo que de los puntos más graves, lc alrededor de todo el tema del coronavirus y es la estigmatización de los migrantes y refugiados venezolanos que han retornado por la pandemia a consecuencia de haber perdido sus empleos y su capacidad de mantenerse en los países de acogida y tuvieron que volver. No solamente contra ellos, sino también contra los enfermos de coronavirus, como si en todos ellos hubiese una mala intención como si tuviesen la, las ganas de enfermar a los demás y eso es terrible, tanto así en el discurso oficial fue incorporado que el secretario de gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello dijo el pasado 21 de mayo que los migrantes eran considerados armas biológicas bueno, mira, cuando el solo no quiere ingresar, nosotros vamos a poner la en una celda, porque es un delito la violación. Del proceso migratorio. Pero además es un arma biológica. Y reitero: nosotros estamos convencidos que hay una operación para contaminar a Venezuela. Eso es gravísimo a muchos niveles. Eso ha sido incluso alertado por la ONU como una gran violación de derechos humanos en el marco de la cuarentena. Chévere. Y también lo utilizó el propísimo Nicolás, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, usaron el argumento de que el gobierno de Colombia hizo cruzar migrantes venezolanos, eh, pero primero los contaminó, los contagió en los autobuses en los que lo llevaban hasta la frontera y entonces así entraban enfermos para venir a contagiar a todo el país. Al menos estos tres principales voceros políticos del chavismo lo han dicho en voz altísima. Esa estigmatización que insistimos en una grave violación del derecho de los pacientes llevó a un vocero como Frei Bernal, a quien consideran protector del estado Táchira, a anunciar que iban a marcar las casas de las personas que están contagiadas. ¿Marcar las casas? ¿A qué le suena eso? Sí. Aprovechando el premio Sophie Scholl en el marco del totalitarismo. Sí, es decir, ¿qué es esto de marcar las casas? Dijo exactamente todo aquel que borra los controles epidemiológicos se aislará por 14 días y su casa se marcará con un aviso de cuarentena. Yo es voy terrible. a insistir igual. Nicolás, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, también han hablado una y otra y otra vez que la única amenaza alrededor del COVID-19 en Venezuela son los retornados. Que si no hubiese gente atravesando la frontera, aquí no estuviese pasando absolutamente nada. Y nuestras cifras serían pequeñitas y aquí estaríamos, pero mira, bailando con el resto de la gente el repique de los tambores de San Juan. Con eso ocultan el foco de contagio que hubo en los roques de gente aliada, de gente camarada, que trajo a otros amiguitos de, de fuera del país a rumbear en los roques, contagiaron a un gentío, pero eso no eso no es estigmatizado. Chévere, pero hay una variable crucial en esta historia y es haber asumido el asunto del contagio como una culpa. Esta, esta interpretación, yo no sé si, si católica, si vete tú a saber, pero es sencillamente absurdo. En el marco de una epidemia no hay culpas. Un virus es lo que es y el asunto de su transmisión no está asociado a la posibilidad de hacerle daño al otro porque lo han... Dicho una y otra y otra vez. ¿Y saben qué? Son muchas las naciones que mantienen estadísticas sobre los que ingresan por frontera y aunque las tienen, no las presentan, justamente para no discriminar a esas personas, para no ponerlas en peligro. Y eso entonces es un gran error. Pasamos al punto 7, censurar y perseguir a la prensa y al personal de salud que plantea críticas. Es impresionante lo que ha ocurrido. Porque al parecer, el, o sea, yo no, si yo no lo digo, no puede, no puede formar parte del relato público. Es, es lo que dice el poder. Es decir, la, el único relato público es lo que dice el poder. Si no se parece a la realidad, si no tiene que ver con lo que usted está viviendo, vaya a ver qué hace con su vida. Pero la verdad es lo que digo yo. Eso no controla la situación, más bien genera más alarma, aumenta los rumores, hace que la gente desconfíe y la desconfianza se engarraba en un entorno como este. Esto es lo que ha llevado, por ejemplo, que... Eh, Personas del Sindicato de Trabajadores de la Salud, como Mauro Zambrano, en Twitter, arroba Mauro 10, publique todas las tardes un informe de hospitales y centros de salud diciendo si tienen o no tienen los insumos, si la gente llegó a trabajar. Lo tiene que hacer él, por su cuenta, porque el ministerio no rinde. Y de hecho, se han creado cuentas anónimas como arroba Pandemia VE, que tiene profesionales de la salud de distintos hospitales del país, publicando cosas que ocurren, pero que no se pueden narrar, Públicamente. Sí, es, es gravísimo. Además, acabamos de vivir un caso muy grave con el asunto del anonimato en Venezuela y hay dos periodistas que en este momento tienen casa por cárcel justamente por ser vilipendiados, acusados, aún sin pruebas, de haber conducido una cuenta anónima. Pero esas cosas se multiplican en entornos donde la gente no tiene confianza ni Estado de Derecho para decir las cosas públicamente. Mira, el punto 8 está igual vinculado a esta historia y es no haber revisado las estructuras salariales del personal de salud. No hay incentivos positivos para que el personal de salud se mezcle en el marco de una pandemia con el resto de las condiciones tan hostiles para el desarrollo de su trabajo. Mira, la cosa es tan hostil en Venezuela contra los médicos que... Hay delincuentes que llevan a sus compañeros tiroteados y amenazan de muerte a los médicos si no los curan. Pero eso que uno dice, qué horror, qué, qué feo, pasó en el estado Lara, que la policía llevó a uno de sus colegas ya sin signos vitales a un hospital y luego se llevaron preso al médico porque no lo revivió. Es decir, el estado vulnera todo y aún así... Médicos, enfermeras, obreros, personal de salud va a trabajar por 2 dólares al mes, 4 dólares al mes, los mejor mejor pagados que hemos visto 10 o 12 dólares al mes y con eso esperan que se aguante esta cuarentena. Miren, el asunto de la hostilidad es muy grave, incluyanle que no les respetan sus salvoconductos de trabajo. Y con esto yo me quiero detener en un punto que es realmente importante y es que hace rato en Venezuela se perdió la universalidad de la norma militar y de la norma policial. Ya no es que el ministro de defensa dice tal cosa y entonces de ahí para abajo todo el mundo hace lo que este señor dice. Sí, señor, ordene, señor. Cada norma dependerá del guardia de turno y en cada alcabala si está de humor, si lo llamó la novia, si ya desayunó. Dependiendo de las condiciones del sujeto o de los sujetos, le tomarán o no en cuenta el salvoconducto a la enfermera, al médico, al obrero, al trabajador. Hay, hay médicos que no han podido ir a trabajar porque el guardia no los deja pasar o no les deja echar gasolina. Que es el otro punto. Es, no es verdad que les respetan su prioridad dentro de las bombas de gasolina. No es verdad. Igual llevan los salvoconductos, pero bueno, prioritarios son los cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, porque esos sí están armados. Me imagino yo que ese es el criterio. Sí. Pero a un médico, a una enfermera, no a un niño, a tu cola. Y, y en eso se incluyen entonces también lo, las personas que trabajan en el sector alimentos, que tienen que pasar, pero pagando con alimentos. Porque bueno, la autoridad localcita, vamos a decir, la que se encarga de esa cuadra, le da la gana. Esa discrecionalidad aumenta un escenario hostil, contra profesionales del sector salud que, para ir a trabajar, ¿con qué cuentan? E igual han dejado en manos de militares la revisión de instalaciones, el asunto de la determinación de qué tiene y qué no tienen los hospitales Sentinela, el control de esas instalaciones es sencillamente absurdo. Igual creo que Venezuela es una de las pocas naciones, si no la única que ha puesto a autoridades militares a declarar sobre salud. Y aún así no se entiende como el pitazo publica que el 21 de junio, en horas de la noche, entraron a robar al hospital militar en Caracas. Yo y en ese robo se llevan no solamente material de anestesia y material médico, sino que amordazan a las enfermeras. Además no fue que fue en planta baja, fue en el piso 10. Eso es lo que informa el pitazo. Y tú dices, bueno, ni siquiera en el hospital militar los militares logran dar seguridad y poner orden. Entonces, ¿cómo están? Nuevamente, ¿cómo puede trabajar una enfermera, un médico, un trabajador de la salud cuando no sabe si en esa jornada lo van a amordazar? lo van a llevar preso, puede o no reclamar, tiene o no agua, tiene o no ascensores. Y esto nos lleva entonces al punto 9. Hay una variable que ha mantenido el relato del poder sobre el coronavirus en Venezuela y es que no solo lo tienen todo controlado y la curva está plana, tan plana como la lipa de Nicolás, sino que aquí... Todo lo tienen resuelto, tienen todos los medicamentos, los hospitales están dotados, los CDI también tienen todo lo que necesitan. Todo está controlado. Sí, la palabra todo es demasiado peligrosa en un contexto como este, porque el punto nueve es que se ha demostrado que ningún hospital lo tiene todo. Y esto se ha declarado muchas veces. Hospitales que al inicio de este periodo no tenían servicio de agua continua, aún hoy no lo tienen. No tienen ni siquiera el material necesario para garantizar la seguridad de su personal. ¿Qué es un equipo de bioseguridad? Tapabocas, máscara, guantes, gorros, batas, protectores de zapatos, el EPI, el, el, si necesitas un equipo completo. Bueno, los están reutilizando. Los mandan a lavar las batas desechables para que las vuelvan a utilizar entonces, si, si ni siquiera eso está cubierto, ya es una tragedia. Pero digamos que hay algunos hospitales que tienen guantes y otros tienen máscaras y otros tienen protectores de zapato y otros tienen el EPI, pero ningún hospital tiene todos estos materiales en simultáneo. Pero además, no hay hospital que también tenga en simultáneo insumos médicos, gasa, curita, alcohol. Mertiolate, lo que sea, no los hay. Insumos sanitarios, la salubridad es clave en la atención a la pandemia para lavarte las manos con frecuencia, para todo lo que se necesita. Y no hay un hospital en Venezuela que tenga los insumos para mantener aseado el espacio en el que se trabaja. En, en los informes de Mauro Zambrano diariamente aparece de 16 centros de salud de Caracas, 13 no tienen jabón. Y te lo publica un día y otro día y otro día. Tú dices, bueno, pero no hay alguien encargado de que haya jabón allí. ¿Por qué no hay jabón? Por decisión política. No por lo decisión sé. económica. No lo sé, es pero grave. es absurdo que usted tenga una gente con equipos de bioseguridad limpiando una cera en petare gastando jabón salvajemente para una vaina que no le va a servir a nadie a absolutamente nadie caminar por un piso recién enjabonado cuando se necesita en un hospital. Es absurdo sencillamente absurdo. Solo que lavar calles genera propaganda, te permite hacer unas cuantas tomas de apoyo para venezolana de televisión, aunque no tenga ningún efecto sobre los pulmones con coronavirus de los pacientes que siguen transmitiendo la enfermedad. Bueno, vamos con el punto número 10. Punto 10, no tener un plan económico para enfrentar el impacto del confinamiento de las familias y de las empresas. Y explico esto mejor. El confinamiento, la cuarentena, es una estrategia, es una decisión que se toma para contener la transmisibilidad del virus. Sí. Cuando tú tomas esa decisión, que es de política pública y demás, tienes que necesariamente plantear unos contrapesos que puedan resolver los problemas que esa decisión ocasiona. Sí, señor. Porque no es que vas a pasar inmune a eso. Tú Tomas una decisión que implica parar toda actividad económica, bueno, significa que la gente va a quebrar. Eso en un país Naki, que tiene hiperinflación, Contracción económica desde hace siete años, donde el barril de petróleo no solamente no vale, sino que, que ya no lo estás produciendo para vender. Es decir, no es que puedes vivir de la renta y estás endeudado porque no es que tienes uno, unos ahorros, unas reservas internacionales que vas a usar para financiar. Entonces, si mandas a la gente a su casa sin plan, ¿qué ocurre? Que la gente se desespera, se vuelve loca, necesita salir, necesita producir de alguna manera. Y créannos, de verdad, los más afectados en esta historia, lamentablemente, es el sector formal de la economía. El sector informal ha salido al tiempo que ha podido, sigue vendiendo sus cosas, pero aquí hay unos sectores que están muy afectados porque los mandaron a parar desde el 16 de marzo y no han podido hacer nada, no han podido facturar. Mosca, no les han dejado de cobrar impuestos, no les han dejado de pasar las facturas de recolección de basura, yo qué sé, sí. no han dejado de pagar nómina, pero no están produciendo. De hecho, hay municipios donde los alcaldes, justamente para seguir cobrando impuestos municipales, les están diciendo bajo cuerda, caso llave trabaja medio tiempo, produce hasta que tenga lo suficiente para pagarme el impuesto y entonces luego sí te cierro. Una cosa que es cruel porque es condenar a la gente al hambre. Entonces insistimos, no es que esté mal hacer una cuarentena, es que necesitas que no tenga un impacto tan fuerte en la población porque si no va a o producir lo que ya advirtió la Academia de Ciencias y es que en el peor momento del ascenso de la curva de los casos la gente esté desesperada porque tiene que salir de la calle a producir y eso es justamente lo que está pasando no no hubo un plan el ese, ni siquiera para la contención de los cordones sanitarios en frontera que se dice que lo tienes todos controlados porque entran los casos gracias si sí, la cepa de maracaibo más agresiva que ha sido otro de los grandes embustes de esta gente porque carrizo se ha ingresado tanta gente de colombia y según ellos se han colado por las trochas y tal. ¿Por qué se quedó en Maracaibo esa cepa, chico? Porque esa cepa no cruzó para ninguna otra parte. Se hizo adicta a los pastelitos, le gustó más la gaita. ¿Qué carrizo hizo que se contuviera allí la bendita cepa más brava? El tema es, jóvenes, que todos los testimonios de personas que han salido de las cuarentenas en fronteras indican que están en condiciones infrahumanas, básicamente los detienen como si fuesen unas cárceles en espacios nuevamente, sin ningún tipo de salubridad, sin buenas condiciones, sin comida y sin agua en la queja de muchos ellos, que es lo mínimo básico. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, porque quisimos hacer esta lista de 10 cosas que nos permiten entender dónde están los errores, cómo se pueden resolver, porque todo lo que hemos dicho tiene una ruta para su resolución, y luego ponernos al día. Venezuela ya suma al momento de esta grabación más de 4000 casos. Eso significa que en un mes se cuadruplicaron y eso significa que en muy pocos días los casos pues, han subido y eso significa que tenemos que tener mucho más cuidado de aquí en adelante. Los que puedan, por favor, manténganse en su casa y los que no, traten de cumplir con las 3 M que sugiere el infectólogo Julio Castro. La primera es lavarte las manos. Tratar de que esas manos que han tocado cosas por allí no lleguen a tu boca, a tu nariz y te contagien. Y la segunda es mantener la distancia mínimo de dos metros. Es una norma que hemos relajado en la panadería o en las farmacias. Traten de ser muy prudentes con la distancia. La tercera M es usar la máscara, la mascarilla, el nasobuco, el, lo que quieran llamarle porque además el, pff, esto es demasiado. Pero decirle tapaboca ha hecho que mucha gente se tape la boca y deje la nariz por fuera, que es lo peor que puedes hacer. Cúbrete la nariz, cúbrete la boca, deja que llegue hasta tu barbilla y manténlo allí limpio. No tiene sentido que te lo remuevas para taparte la frente, para taparte el cuello, porque esas partes no se van a contagiar. Si lo estás usando de tela, por favor, lávalo a diario. Así que con estas medidas vamos a tratar de mantenernos los próximos meses, porque esto va para largo. Mientras tanto, esto es en serio. Él es Luis Carlos Díaz. Esta belleza tropical es Naki Soto y les agradecemos por suscribirse a nuestros contenidos. Aquí abajo hay una campanita, pero además nos pueden acompañar en patreon.com slash Naki Luis Carlos, todo pegado.